A la vista todos los documentos, supuestamente, bueno, que lo llevaron a tomar la decisión que tomó. Claro. Bueno, hoy día, la fiscal eh, Mas, Herrera, hemos sabido que no, no tuvo es. todos los antecedentes a la vista, lo sí. cual no implica que al tenerlos va a configurar un delito. No, pero... no, no, no. Y de hecho, lo que, lo, que, lo que estuvo a la vista en ese momento, al parecer, fue un preacuerdo que era bastante similar, finalmente, al contrato definitivo, que es justamente este que se conoce ahora. Pero obviamente, eso. Eh, abre la puerta para hacer una nueva investigación porque efectivamente no estaban a la vista todos los documentos claro, había un borrador en español claro. sobre el trato final mm. y no tuvo a la vista, no tuvo en sí con sobre la carpeta investigativa, no estaba el contrato en el que se firmó ¿Cuáles son los delitos que se van a investigar? investigar? Cohecho, eh, posibles faltas tributarias ...y me falta uno... ...que es el cohecho... ...el que siempre va con cohecho... ...eh, eh, eh, eh. ...bueno, ya me voy a acordar... Ese. Eh, ...ese es el problema, es que... ...alguien dirá, la justicia no vive de titulares... ...más la política sí a veces vive de titulares... ...y cuando una de las causales... ...por las cuales quieren acusar al presidente... ...es por hacer un daño al honor... ...y hacer un daño al honor del, del país... ...y la institución... ...y uno ve los portales de todo el mundo... ...o de muchas partes del mundo, si ¿Sí? sí ve la noticia ¿Viste? de que al presidente de Chile... ...se le ha abierto una, una, causa. Inves una causa investigativa eh, por la venta de una minera. Así lo pone, por ejemplo, el diario de la Nación. Sí, Muchos dieron en Europa y Estados Unidos que lo ponen. Al presidente de Chile, a partir de la investigación de los Pandora Papers... ...se le abre una investigación por la venta de una minera. Alguien dirá, eso es incorrecto. Sí, pero va, vayan y vean, eso es lo que está apareciendo. Entonces hay un daño que está ocurriendo. No sé si Pus es incorrecto, es impreciso, puede ser. Puede ser, no es incorrecto. puede ser preciso o impreciso. Sí. Es como que no sé si discutible. es tan preciso porque. Por eso, no sé puede, si ser viñera, puede ser impreciso. O vendió una sociedad de los hijos. Estoy de no acuerdo, si puede vendió... ser impreciso, pero no claro. es incorrecto. No es del todo correcto. Oh, hay que claro. precisar que es un fondo en el cual tenía parte una sociedad que era de los hijos del presidente Piñera no tengo presidente que, que, que, que, pero, que, dijo, pero, sí, que dijo Arturo Fonten se lo escuché el otro día en Terapia Chilensis y que la verdad yo no lo había pensado y es un punto bien interesante respecto a que efectivamente puede ser que el presidente Piñera no supiera esta transacción porque era en un comicio ciego y por todos los resguardos que se tomaron. Pero en 2017, cuando la justicia revisa la causa, él sí supo de lo que había pasado. Y en ese momento no hace ningún reconocimiento, no despide a nadie de las personas que hicieron este, este contrato que lo que lo pone en una situación sumamente complicada porque él es el presidente de la república y ya estamos viendo todas las repercusiones que ha tenido el contrato en sí eh, entonces también ahí hay, un, hay quizás una, una falta a lo mejor de diligencia del propio presidente en ese momento de haber dicho oye, esto se conoció, esto es así, ¿cómo firman un documento así? ¿Usted en qué estaba pensando hacer algún signo de... de de molestia y de y de, y de decir oye, acá me están complicando Está con nosotros Alberto Pérez que es director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto buenas tardes, gracias por subir a Duna. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Matías buenas tardes Josefina. Muy Hola bien. Alberto, ¿qué tal? partir por yo creo partir por, por el, el impacto que tiene eh, afuera, de ir de afuera hacia adentro porque los, pa los países también viven de su reputación y esto tiene un efecto reputacional importante para Chile y su democracia eh, más allá de la precisión que tengan las acusaciones, como se quiera se ha complicado en una semana, las cosas se han ido complicando ¿Tú cómo lo ves desde esa perspectiva? Bueno, muchísimas gracias y estaba escuchando muy atentamente la introducción y efectivamente aquí hay que comunicar muy bien y explicar eh, todo muy bien eh, lo peor sería es que el Ministerio Público no hubiese abierto la indagatoria eso hubiese sido peor. Se muestra por lo menos eh, que existe una institución del Estado autónoma que se atreve a investigar a un presidente de la República eh, en un momento de debilidad, de debilidad política muy importante para el presidente. Eh, quizás este indagatorio hubiera sido en el año de social el impacto no sería tanto y, y, y sería, sería normal. Estamos hablando de un momento de debilidad con una acusación constitucional en cierne y todo y así. El Ministerio Público, técnicamente, con su unidad de anticorrupción, llega a la convicción de que hay que abrir eh, una indagatoria por los delitos eh, de cohecho y delitos delitos tributarios. Y, y creo que eso hay que, hay que destacarlo eh, dentro de lo positivo. Obviamente, nunca es bueno que el presidente de la República esté siendo apuntado eh, por este u otros casos los sano de la democracia es que efectivamente eh, aunque sea muy ya mellado el de las instituciones puedan funcionar claro eh, ahora, habiendo dicho esto, ¿tú crees entonces que están los antecedentes y eh, es oportuno en el fondo hacer esta investigación? dado porque dice que en el fondo la diferencia sería que lo otro era un preacuerdo y este es un acuerdo pero al, pero los hechos son los mismos a, a mí, personalmente, en estos últimos 10 eh, años que, que llevo llevo en esto, me ha tocado trabajar codo a codo muchas veces con la unidad de anticorrupción del Ministerio Público en distintos casos, eh, y ellos no van a eh, haber recomendado a la apertura de una investigación si no tienen la certeza de que existen antecedentes para abrir esa investigación. Más allá que esto podría llegar a que ni siquiera se formalice, porque para eso son las investigaciones, pero. Eh, si lo consideran necesario es porque el antecedente que ellos dicen que no tuvieron a la vista cuando se investigó el caso de Salvar efectivamente no lo encontraron en el expediente o no se tomó en cuenta eh, y hoy día es necesario el volver a estudiarlo uh -huh. si tú miras la, la operación como ha estado relatada por las distintas investigaciones que hay bastante información a ti te parece que fue el 2010 hagamos el contexto para no hacer anacronismos eh, ¿Te parece que cumple con los estándares de transparencia que exige una operación que involucra a las personas que involucró? Bueno, el, lo primero que hay que señalar, y bien tú lo haces, es que del año 2010 al año 2021, en estas materias, el mundo ha cambiado mucho. De hecho, el año 2016 es un punto de inflexión importante con una cumbre en Londres donde se empieza a... Occidental con fuerza y de los organismos económicos internacionales a rechazar los paraísos fiscales. Ah, y de ahí viene incluso esta declaración de Piñera con Lazo... Eh, que parece un poco, digamos, contradictoria a cómo él operaba en sus negocios, pero efectivamente empieza a haber un cambio de los líderes mundiales en eso. Sin embargo, los paraísos fiscales, y esto lo hemos dicho de Transparencia Internacional desde de nuestra fundación desde, desde los años 90, eh, por muy legales que sean, eh, no son legítimos, en el sentido de que ocultan una serie de transacciones que son las más espurias de la humanidad, por sus niveles de secreto, por las ventajas tributarias que dan, y finalmente lo único que hacen es facilitar la violación de los derechos humanos, facilitar eh, la corrupción, sobre todo de países mucho más pobres que, que los nuestros, eh, pero también de negocios que afectan a nuestro país, como es el narcotráfico, el tráfico de inmigrantes, etc. Eh, y por lo mismo, eh, uno siempre recomendaría que nadie debiese operar en paraísos fiscales porque están infestados de eh, los peores seres humanos, digamos, eh, y de los peores delitos que, que conoce la humanidad. Claro, Alberto. Pero en el fondo, si bien es cierto que los paraísos fiscales se prestan para todo ese tipo de operaciones y negocios ilícitos y oscuros y tremendo, presuponer que cualquier negocio, cualquier contrato que se firme en un paraíso fiscal eh, pertenece a ese grupo también es injusto. Y no, no he dicho lo contrario. Lo que eh, señalo y lo pongo con un ejemplo, con el ejemplo siguiente: si tú vas a un restaurante, un, un, a un buen restaurante, eh, pero ...miras por la cocina y te das cuenta que están cocinando niños... ¿ah? Eh, ...en situaciones eh, eh, precarias, paupérrimas... ...un niño no debería no debería trabajar... ...el restaurante es absolutamente legal... ¿ah? ...está todo corriendo bien... ...tú pagaste tu tu comida, te dieron la boleta... ...pero tú sabes que ahí había trabajo infantil... ...bueno, en los países fiscales... Eh, ...que se esconden se esconde este otro tipo de negocio... ...por lo mismo, eh, uno esperaría que no operan ahí ...y por eso cuando el presidente hizo esta declaración en el año 2016... Eh, y creo que, eh, no sé si el mismo Matías me entrevistó también en esa, en esa época, muy posible, eh, lo felicitábamos, y fue como, qué bueno, qué bueno que los grandes hombres y mujeres de negocios se están dando cuenta que no hay que operar en paraíso fiscal. Eh, pero evidentemente, eh, eso es una cosa. Y lo otro, que eh, no puede ser, eh, y eso habla de otras debilidades del país, que un proyecto como Dominga tenga una incertidumbre tan grande, porque esa incertidumbre es la que presta finalmente en un proceso tan largo de aprobación y que todavía aprobación o rechazo, que todavía está absolutamente en veremos, eh, para que este tipo de situaciones refloten una y otra vez. Eh, ahí es donde, y estoy muy de acuerdo con los comentarios que hacían ustedes, en un momento determinado, cuando se supo lo de Salmar, eh, o incluso cuando ya postula la segunda presidencia, esto debía estar, haber estado resuelto el día uno, porque era un problema que, que se sabía que en algún momento podría reflotar Claro, ahí no hay sí. anacronismo posible porque no fue el 2010 sino que tuvo una posibilidad Realmente, en su segunda sí, sí, sí. presidencia y ahí puede haber el origen de un problema. Exactamente, incluso hubo un gobierno entre medio, O sea, uno podría haber dicho, mire, eh, tratemos de resolver eh, el tema de Dominga y que la presidenta Bachelet también lo pudo haber resuelto eh, ahora para que no tengamos un pro un problema mayor o que es el día uno decir, mire, aquí eh, yo tengo este conflicto eh, y es complicado y, y el, el proyecto domingo ha sabido lo complicado que es en su aprobación o su, en su rechazo entonces eh, esto yo creo que, ¿por qué, ¿por qué lo resalto? porque hay que tomarlo como ejemplo para otros tipos de proyectos eh, ambientalmente complejos, socialmente complejos que tienen eh, estas largas estas largas idas y vueltas que terminan normalmente en la Corte Suprema porque en, en el entremedio eh, se generan todo este tipo de presiones, de mediteretes interpretaciones en malas que en este caso ya es un, es un caso bien extremo, pero la tenemos muy, muy patente. Claro, eh, perdón, el mejor caso de que la falta de transparencia de los hechos dan pie para toda, todo orden de cosas, desde errores a malas interpretaciones, intencionadas y no tanto, o no tan bien intencionadas, o, o vaya a saber uno qué, o hubo omisiones, es que, por ejemplo, hoy ya surge la duda... De, de aquella acción del presidente en Barrancones que en el su momento por fue teléfono. el llamado por teléfono para bajar Barrancones. Hoy día hay quienes dicen, bueno, ahí puede haber un inicio o el origen de un problema, porque cuando él baja Barrancones, él sí sabía que tenía este negocio en Dominga porque lo había comprado antes. Y se salta la institucionalidad. Pero además que se salta la institucionalidad, él, solo él, nosotros no sabíamos, tenía un proyecto que tenía ciertos grados de competencia con el suyo, que estaba postulando a hacer, porque era todavía un proyecto, es un proyecto Dominga todavía no parte con puertos que podían competir en puertos Yo lo había vendido, no pues si sí fue el 2000 fue, fue el 2000 el, el sí pero ya sabía que lo tenía su familia sí pero se, sí, se lo venden no en el, 2010, pues. que el 2010 lo tenía. se vende el proyecto se lo venden a, a la familia de él no Justamente. Claro, pero anteriormente él sabía que el, tenía Domingo. Él, él sabía que tenía Domingo. Él, sa él sabía que, que había tenido Domingo. O sea, él no sabía Exacto. porque tenía un FMI miso ciego. Pero él no él podría no haber que intuido que a lo mejor lo habían vendido. No sé. O, sí, él, o no. Es que él no sabe, no sabe que vendió. Po. Po. Él no sabe que vendió, pero claro, es verdad. Él no ¿verdad? sabe que vendió. Claro, si no sabe no, que vendió. Si es, está ciego todo esto. Entonces, sí, pues. eh, y esto yo no estoy afirmando algo ni mucho menos, pero es que la transparencia es de a pie para que se hable de. se especule con tantas cosas. Y cuando se especula es, con el presidente de la República que es una institución, más que la persona de Sebastián Piñera o quien fuere mañana, es muy delicado. Eh, bueno, exactamente, bueno y la misma conversación que acabamos de tener eh, lo demuestra, porque cuando no hay claridad eh, eh, y las cosas son eh, grises, eh, muy interpretables, eh, se presta para esto. Acá en la diferencia es que ya no es solamente una especulación política, sino que efectivamente podría ser constitutivo de delito. Y eso, eh, evidentemente, hace que uno tenga que pedir, uno, celeridad en el proceso, eh, mucha claridad, y también mucha claridad en lo que se informa. Ah, eh, creo que estos son buenos días también para explicar eh, que iniciar una investigación no significa una condena, claro. que los, pro los, procesos, los procesos judiciales tienen distintos pasos, eh, porque estamos hablando efectivamente la institución republicana más importante del, del, del ordenamiento actual chileno que es el presidente de la república oye o sea, Beste, no ¿Cuánto ha evolucionado la ley la, nuestra legislación para evitar justamente que episodios como este se repitan? Bueno, partamos de, de, del ejemplo más extremo suponiendo que eh, si el presidente eh, fuera declarado culpable eh, y esto hubiera ocurrido con la normativa actual eh, estaría exponiéndose a penas que llegan a los 15 años de cárcel eh, como es con la normativa anterior, eh, hablamos de penas que podrían llegar a los cinco años, muy difícil que llegaran a los cinco años en el caso del COE. Eh, efectivamente, de aquí, sobre todo después de los escándalos de financiamiento de la política, se han tomado eh, medidas importantes para que esto no ocurra. Bueno, la misma dictación de la ley 20.880, que es la que obliga a este mal llamado fideicomiso. comiso más llamado fideicomiso ciego recordemos que el presidente hizo un fideicomiso absolutamente voluntario y en la sí. voluntaria en sus bienes eh, el 2010 cosa que también se aplaudió en el momento porque incluso era muy el no el solo standard. él su familia exactamente fue muy sobre el estándar eh, después esto ya, ya está legalizado es decir eh, efectivamente hemos mejorado que el, el círculo termine de cerrar no eh, nuestra ley de fideicomiso eh, que es un mandato de, de administración de, de valores finalmente no un, no es una norma perfecta hay eh, inversiones que no hay que incluir eh, pero pero sí, Chile hoy día está mucho más preparado para que esto no volviera a ocurrir. Bueno, Alberto Prej, director ejecutivo de Chile Transparente, te queremos agradecer esta conversación de día viernes aquí en Duna sobre un tema que eh, amenaza con subir de temperatura mucho y en un contexto además donde no nos queda tiempo, pero eh, se empiezan a acumular cosas que las, vamos a decir, con el mismo argumento que las veíamos de otros países, las mirábamos con estupor y con sana. Con sana distancia, por ejemplo, que los ex comandantes en jefe, los directores generales de las policías estaban detenidos, donde en Chile esas cosas no pasaban y hoy día quedaron dos con prisión preventiva, tampoco hay condena, pero hay antecedentes suficientes para que un tribunal los deje detenido, empiezan a sumarse cosas que pensábamos que a nosotros no nos pasaban y nos pasan toditas. Así es. Un, un breve comentario, Matías, sí. así que estamos corto de tiempo. No, no. Está bien. Lo peor, lo, lo peor sería que no la supiéramos y sí, que eh, sí. no se investigara. O sea, peor Porque... sería que Claro. Exactamente, o sea, lo mejor es que no ocurriera. Claro, pero si eso ocurre sí es ideal. Que las que sepamos, porque durante mucho tiempo ocurrieron y no las supimos. ¿ah? ¿Tú eh, crees que no es que pasen más ahora? Lo, lo, lo que pasa es que ahora se saben, pero esto ocurrió desde desde siempre. Hoy día eh, lo demuestra el, la, la, la, la, la, la investigación contra Javier Blanco y los generales directores. Estos son actos que ocurrieron hace mucho tiempo, sí. eh, pero hoy día no se dejan pasar. Yo creo que eso lo hace muy interesante, lo mismo vemos con el tema de pasaje y flete en el Ejército, por ejemplo, u otras indagatorias, y eso también da alguna esperanza. ¿Cuál es el problema? Que el shock, y esto lo hemos visto en muchos países, el shock primero es indignación. Y la indignación es muy buena, en cierta medida, pero si la indignación después nos da una construcción de institucionalidad, termina en Bukele, termina en Bolsonaro, termina en Maduro, termina mal Entonces... Eh, ahora la preocupación nuestra, la apretón de Guata personal y de la institución que yo dirijo es, cuidado, que en la temperatura está subiendo tanto, tanto, eh, que la cocina va a reventar. ¿ah? Hay que eh, encauzar y... la indignación. Exacto. Entonces, ¿qué causa? en causar la indignación tiene que ser institucionalmente, por eso la salida del, de la convención era una, una salida interesante, eh, y por otra parte tenemos que entender que no puede haber impunidad. Porque si todo esto termina con impunidad o con sensación de impunidad y con claridad que no se hizo lo suficiente, eh, ahí nuevamente eh, perdemos, perdemos la posibilidad que tuvimos eh, después de, con los casos de financiamiento ilegal de la política, de haber hecho las cosas de manera distinta. Solamente para aclarar un punto, ¿eh? el telefonazo de Piñera Barrancones fue el 2010, en agosto. ¿Y esto cuándo vendió? En esa época, claro, fue en la diciembre, misma época, fue como, eh, claro, entrando, entrando en sí. bueno, ah, bueno. Eh, y por otro lado tampoco es pudo no ocurre. haber sabido, no, no, claro, no Él tenía sabía que sabido. había claro, pero ¿no? todo ocurrió por ahí, por lo tanto la especulación no, la misma... tiene pie lamentablemente. Claro. ¿Mm? Alberto Pérez, gracias, que esté muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Chao, Siete de la tarde, treinta minutos, estás en una nada personal. Hablábamos recién, ¿eh? Lo de, así de, de refilón, pero... Es un gato reservado. Exactamente. Eh, tenemos a dos generales de Carabineros, González Llure y Bruno Villalobos, presos. Presos. Presos. Dos generales, dos respetables generales de la República, presos.